Este martes, 11 de la noche, en El Espejo, vea un adelanto de las películas y las secciones del festival de cortometrajes El Espejo, que este año llega a su versión número 12, del 27 de julio al 2 de agosto, porque Bogotá y Colombia son cine. Mi padre solo me dijo cuando me iba dando acampamento, fíjate el El Espejo, todos los martes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.